Para redibujar y dar color a este tipo de imagen es muy importante trabajar con capas y tener muy claro todos los conceptos aprendidos en este curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con adobe Illustrator. Si no has visto los videos anteriores te invito a ver toda la serie desde el video número 1. Muy bien y ya estamos aquí, por cuestiones de tiempo no voy a redibujar a todo el goku, solamente voy a hacer las partes más importantes que yo creo convenientes porque de ahí en adelante el flujo de trabajo es exactamente igual así que vamos a empezar en la capa 1 tenemos la imagen de fondo y voy a trabajar de manera directa sobre la capa 2 con la herramienta de pluma seleccionada y con el color de trazo en rojo me dirigiré en este momento a trabajar de manera directa sobre el cabello voy a encontrar el primer punto clic y arrastro, ok hasta generar la curva que está ahí voy a presionar la tecla de alt para cambiar la dirección del trazo otra vez clic y arrastro, presiono alt voy acá, clic y arrastro y presiono Alt para cambiar el sentido de la curva clic y arrastro y presiono la tecla de Alt barra espaciadora, clic y arrastrar para moverme por el documento de igual manera voy a repetir esto mismo todo el tiempo aquí me voy a inventar esta parte de la, de la, de la, del cabello así que me voy a ir para acá clic y arrastro presiono la tecla de Alt voy por acá voy a mover un poquitito la tecla de Alt por aquí clic y arrastro bueno, clic y arrastro no lo necesito clic clic y arrastro, ahora la tecla de Alt barra espaciadora clic y arrastrar voy a dar un clic aquí, esto ya prácticamente son segmentos rectos, aquí no necesito generar un segmento curvo voy aquí, voy aquí voy aquí y voy aquí voy a hacer un pequeño zoom, control más comando más en una Mac barra espaciadora para moverme voy a trabajar de manera directa sobre la orejita que está ahí no te olvides nunca por favor eh, primero eh, redibucas y luego retocas ¿no? al clic y arrastrar ahora como ya es un segmento recto simplemente clic clic clic y clic vamos a trabajar aquí al clic y arrastrar vamos acá al clic y arrastrar barra espaciadora muy bien muy bien, ya casi estamos por terminar esta parte vamos por acá, así más o menos, a ver control Z, aquí está el punto que debo anclar, alt voy a moverme un poquitito hacia atrás, clic y arrastro, clic, vengo acá y clic y arrastro, con la flecha negrita voy a corregir los problemas que se me, eh, con la flecha blanca perdón, con los problemas que se me originaron en la orejita que está ahí muy bien muy bien esta parte siempre es un poquito engorrosa no así que es normal no o se ten mucho cuidado cuando vayas a cobrar eh, siempre debes cobrar lo que tengas que cobrar pero toma en cuenta que se te va a ir muchísimo tiempo con la herramienta de la pluma y si no aplica las técnicas que te he enseñado en este curso eh, sí que la vas a sufrir así que vamos ahí voy a arreglar esto que está aquí perfecto, voy a mover un poquitito más este nodo por acá bueno, esto aquí no interesa esto de aquí sí, a moverlo un poco más este flujo de trabajo es muy normal, ¿no? es decir, redibujar la ventaja es que tienes que redibujar la menor cantidad de veces para que puedas eh, trabajar y ahorrar tiempo y trabajar sin ningún problema, ¿no? aquí voy a mover este jalador un poquitito más acá esto más acá esto más acá, mira, no me he demorado mucho tiempo, eso es lo bueno, y esto lo voy a dejar más o menos por ahí, control menos. Eh, aquí en la parte inferior si sí tengo un pequeño problemilla. Uh -huh. Aquí también. A ver, desde justo del desnudo. Vamos a checarlo por aquí. Alt. Y vamos a arreglarlo aquí. Vamos a arreglarlo justo ahí. Perfecto. Doble clic en la manito esta parte es de color negro ¿sí? es de color negro así que yo voy a invertir los colores con un clic aquí para que veas que todo está muy bien control Z me voy al panel de capas voy a colocar un candadito aquí y voy a crear una nueva capa como lo estás viendo si gustas puedes nombrar aquí la capa con doble clic yo la voy a dejar ahí que es lo que voy a redibujar encima es el segmento gris un poco más oscuro así que Solamente me voy a concentrar en esta parte. Más o menos por ahí. Al clic. Al clic. Como no se va a ver, como esto va a estar, va a haber una capa superior gris, pues tranquilamente puedes terminar de redibujar encima de esto, sin ningún problemilla. Vamos por aquí. Y vamos por aquí. Perfecto. Entonces ya tenemos la parte gris que está aquí muy bien ahora en una nueva capa voy a dibujar la parte me, eh, menos gris que está aquí y esta sí es súper importante y esta es la que debe quedar perfecto así que voy a empezar desde acá arriba voy a ir acá ya sabes que para cambiar la dirección presiona la tecla de alt clic me voy aquí me voy aquí y con clic y arrastrar flecha blanca para empezar a trabajar sobre los nodos voy a irme por aquí voy a terminar de arreglar esto Entonces una vez que ya está todo listo qué es lo que vamos a hacer mira vas a seleccionar esto que está aquí presionas la tecla i generas con un punto eh, el color que está ahí control clic mira te das cuenta ya estoy en la capa inferior clic aquí y ahora sí control clic para seleccionar a ver voy a quitarle el candadito control clic para seleccionar ahora la capa que está por debajo control 0 mira ya tengo este segmento trabajado lo que tendría que hacer a partir de ahora es trabajar todos estos segmentos del cabello como lo viste hace un ratito generando en capas diferentes y esto es lo bueno trabajar en capas diferentes he tenido que pausar el vídeo por cuestiones de tiempo para no tener que volver a explicar lo mismo ahora ya tengo eh, la parte del cabello de goku terminada entonces qué es lo que voy a hacer, pues en este momento es cerciorarme que todo esté dibujado, redibujado y ahora le vamos a poner color. Entonces y sobre todo que debo trabajar en las capas eh, necesarias, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Dejamos esta parte que está aquí, tecla I y ponemos el color gris. Si te fijas muy bien, estás en la capa superior. Estamos trabajando en orden, ¿no? Aquí viene el cabello todo el cabello, aquí parte de un reflejo y aquí parte de otro reflejo. Y eso es bueno de trabajar con capas. Voy aquí y eh, control clic y presiono la tecla de I. ¿no? Voy aquí control clic, como ya tengo seleccionado cuenta gotas, doy un clic. Control clic eh, y tomo la muestra de color. Control clic y tomo la muestra de color. Hemos adelantado muchísimo más el trabajo y prácticamente tenemos la cabeza de coco lista. Voy a ocultar la capa 1 para que veas el trabajo cómo se ha avanzado mira, voy a presionar la barra espaciadora quiero que veas esto, aquí está el fondo donde está el color negro de Goku voy aquí a la capa 3 donde está la sección un poco más más eh, oscura del cabello y en la siguiente capa es donde están las partes más más claras del cabello de él ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este momento? pues bajo esta misma estructura y este flujo de trabajo tratar de completar todo el eh, toda la figura de Goku entonces eh, como te diste cuenta uno tiene que tener su flujo de trabajo listo elegir las herramientas conocer los truquitos que tiene esta herramienta de la pluma y echarle muchísimas ganas ha sido un trabajo bastante largo el que he tenido que desarrollar para explicártelo muy bien lo he terminado voy a poner vista eh, contornos y ahí lo tenemos ok mira lo que tenemos ahora aquí en el panel de capas si no lo encuentras en la derecha te vas a ventana y vas a ubicar el panel de cap He tratado de resumir lo que más se pueda y te voy a explicar parte por parte en el, en el fondo hemos colocado el cielo Luego tenemos esta sección que está aquí Vamos construyendo el cabello, un poco las sombras del cabello Y así hasta poder completar prácticamente toda la ilustración Debo admitirlo que este bono sí ha estado muy recargado pero no importa Valió la pena hacerlo Suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártela con tus amigos.